La raíz de nosotros viene, digamos, de una mitología, ¿no? Es el señor de segundoy Queríamos venir a una comunidad a conocer una etnia que estuviera muy arraigada a su territorio, sus manualidades, a sus artesanías, a su música, a sus rituales. La materia prima viene evolucionando de diferentes colores. En diferentes formas, pero nunca hemos perdido. Por ejemplo, la tradición. Yo soy Chaker Meshanin a Hachuem y ha chen son dera y chen fra mujin cha mucha